Alley! E iremos al cielo a ver a Dios El acusado entra en la sala fumando, va a pagar el cigarro las tablas de la ley. Love